Buenas tardes muchachos, espero que todos estéis bien. Os vengo a proponer un nuevo juego. Para este juego necesitamos una carta al azar. Por ejemplo esta. El 10 de rombos. El 10 de rombos lo vamos a perder aquí en el medio. ¿Veis? Está ahí metida ahí en el medio. La perdemos. Damos la vuelta y la tenemos ahí perdida. Y ahora si queréis vamos a barajear un poco. Para que veáis que está totalmente perdida. Y como os habéis dado cuenta, ni la tengo abajo ni está arriba. Pero la carta de abajo la vamos a meter para que busque a la carta elegida. hice una serie de cortes iba a iniciar el juego y llegó un trillero chino y dije, Oiga, déjeme a mí cortar y dije, bueno, vale, pero el último corte le hago yo y el hombre empezó a hacerme esto una cosa rara y además me dijo y para que usted no vea nada le tapo las cartas y dije, y el último corte le hago yo y hice el último corte soplé y coloqué todas las cartas en su sitio y la carta elegida la dejé boca arriba para que la vi viéramos todos un poco. Como veis es un juego muy facilito que si lo practicáis seguro que os sale en casa. Hasta luego muchachos.